¡Hola! Bueno, espero que no se vea demasiado mal porque obviamente sigo sin trípode, he probado varias veces, a ver si se ve bien el plano y eso, pero no sé. Um, estas cosas pues a veces eh, salen un poco mal, así que crucemos los dedos porque salga bien. Quería deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por una marca que se llama Pomelo eh, Plus Co. Bueno, yo digo Pomelo Co, pero bueno, yo creo que es Pomelo Plus Co. Y bueno, deciros que es una marca que contactó conmigo para, para colaborar hace bastante tiempo y me enviaron sus productos, que son productos para el pelo, ¿vale? Yo dije, bueno, mira, los voy a probar y a ver qué tal. Y dependiendo de lo satisfecha o no que esté, pues haré el vídeo no. No sé cuándo me enviaron los productos, pero fue yo creo que a principios de febrero o así. Y ya estamos a mediados de marzo, así que llevo más de un mes probándolos. Y la verdad es que estoy encantada. Y como muchísimas veces me preguntáis a ver cómo me cuido el pelo, pues eh, quería haceros otro vídeo más que... En el vídeo anterior de cómo me cuida el pelo, pues os explico más o menos lo que he hecho hasta ahora y las marcas que he utilizado y tal, pero la verdad es que con esta estoy súper contenta y eh, cuando se me acaban los productos probablemente los vuelvo a coger porque la verdad es que me encantan. Voy a explicarles un poco lo que es la marca en sí, que bueno, me he hecho un pequeño guión para que no se me olvide nada. Es que casi siempre lo hago sin un guión delante y luego se me acaban olvidando cosas que decir. La cosa es que el tema de este vídeo no es ese, así que... Empecemos. Pomelo Vasco es una marca neoyorquina, ¿vale? Que está ahora mismo llegando a España y eh, que crea productos para el cabello, ¿vale? Que los míos son estos. Yo no los he seleccionado, ellos nos mandaron porque yo dije, mira, mandadme lo que vosotros creáis porque no tengo ni idea y la verdad es que han acertado en todo. Os voy a explicar qué es cada uno y vais a ver que están bastante vacíos, la verdad, pero es eso porque los llevo utilizando. Bastante bien. ¿Y qué es lo especial de esta marca? Pues que eh, todos sus productos eh, están formados a base de ingredientes veganos naturales sin sulfatos sin parabenos, sin siliconas ni, ni este tipo de sustancias La verdad es que me gusta muchísimo colaborar con este estilo de marcas porque al final me parece muy importante apoyar este tipo de ética que obviamente luego nuestro día a día pues hacemos consumimos en, en marcas que no siguen esta ética y yo me incluyo, pero bueno, cuando tengo la oportunidad de colaborar con, con ellas pues lo hago porque me encantan y yo en mi día a día sí que consumo marcas de este estilo y de verdad que es que este ha sido un descubrimiento, así que nada, que... Eh, que os lo quiero explicar eh, porque, no sé, a mí la verdad es que me está sirviendo muchísimo y pues por si a alguien también le sirve, ¿vale? Bueno, entonces me han enviado estos, estos cuatro productos, ¿vale? El primero que os voy a explicar es este verde, que es eh, una especie de mascarilla, digamos, no es una cosa muy rara, ¿vale? Se llama Matcha Magic y bueno, ya veis que es que está bastante usado, o sea, antes estaba como súper turgente, ¿vale? Pues, mmm, pues eso. Ah, y por cierto, no sé si tengo un código de descuento. Lo voy a buscar y si eso pues lo dejo por la pantalla Y también os voy a dejar el link a su página web en la cajita Y también el link a los productos que me han mandado Por si queréis cogerlos Es un producto súper especial Es que no sé ni por dónde empezar a explicárselo Es una mascarilla prelavado que te tienes que aplicar con el pelo seco ¿Por qué con el pelo seco? Pues porque al final está formada base de aceite Y ya sabéis que el aceite y el agua se repele Y pues si tenéis el pelo mojado al final no se va a fijar tan bien el aceite Entonces eh, pues se utiliza eso, con el pelo seco antes de meterte en la ducha ¿Y qué pasa? ¿Cómo se aplica? vale? Yo os lo voy a explicar todo Voy a hacer vuestra, vuestra cajita de instrucciones, pues eso voy a hacer Lo tenéis que meter en el frigorífico 10 minutos. En plan, durante 10 minutos está en el frigorífico, ¿vale? Y después lo sacáis y os lo aplicáis. A mí por me pasó esto, ¿vale? La primera vez que lo saqué del frigorífico estaba como líquido, en plan era como aceite. Y yo no entendía nada porque detrás aquí te pone que tienes que aplicar como el tamaño de una villana, ¿vale? De, de cantidad. Entonces yo no entendía nada porque digo, ¿cómo voy a aplicar el tamaño de una villana? En plan, como controlo, ¿sabes? Pero voy a la segunda vez que lo metí en el frigorífico. Se enfrió y solidificó y se convirtió, mmm, la textura es como, no sé cómo explicarlo, como granizado o algo así. Es una textura sólida pero que tiene como grumitos, ¿vale? A ver si ahora está sólido porque sí que es verdad que desde la primera vez que lo utilicé, y aunque no lo metí al frigorífico, que alguna vez por verlo... Mmm, pues he sacado un poquito o Seguía sólido, no sé, es una cosa muy curiosa la verdad Está un poco bastante usado, vale Pero a ver si sale, no, ahora está un poco líquido la verdad Suele estar más sólido Y el... lo que hay que aplicar Pues es el tamaño de una avellana es decir Yo me aplico Más o menos eso Y se aplica de eh, Medio, o sea, puntas, ¿vale? o sea, Desde la mitad del pelo hasta abajo A ver si debajo, no quiero perder Vale, y esto yo me lo hago una vez por semana y creo que ellos también lo recomiendan así. Bueno, he de decir que yo para alargar el uso de los productos lo hago una vez a la semana, el tratamiento... Porque, o sea, porque no sé, no quiero utilizar el champú y el acondicionador por separado sin utilizar esto. Porque creo que al final, como son productos mmm, creados por las mismas personas, pues yo creo que entre ellos deberán hacer una especie de sinergia. Y como que quiero que me duren a la vez, ¿sabéis? Y luego ya, obviamente, cuando se me acaben unos productos y os siga teniendo de otro, pues voy a seguir eh, utilizándolo, aunque no tenga el resto. Pero ahora que los tengo, pues prefiero hacerlo, pues eso, todos a la vez. Ah, bueno, que no os lo he dicho, pero esto eh, sirve para hidratar el pelo que eh, de verdad una pasado, o sea yo me lo noto mucho más hidratado cuando me lo he hecho y no sabéis lo bien que huelen los productos se me huele como súper natural de hecho estaba con un amigo que, que me olvidó el pelo y me dijo que bien te huele el pelo y yo mm, pues son estos productos y de verdad es que huelen mm, de maravilla me lo he hecho hoy para que vierais pues como queda no sé yo me lo veo mucho mejor la verdad y desde que lo utilizo, pues es como que me noto el pelo más sedoso, digamos, ¿vale? Vale, después viene el champú, que este champú creo que se llama Bamboo Defense o algo así Sí, Bamboo Defense Bueno, como pone aquí, pues eh, es un champú que está creado así de asai y de agua termal Y eh, es un champú apto para pelo graso Que yo la verdad es que no tengo el pelo graso, pero tampoco considero que lo tenga seco es como depende del día, es un poco raro La verdad es que estoy súper contenta con este champú, también huele súper bien que huele todo de maravilla. El champú es como, mmm, como muy fresco. Lo que mejor huele es el último producto que... Ah, no, y la acondicionador, también huele genial. Bueno, da igual. <ríe> ¿Qué sigo? Y su manera de aplicar, pues la verdad es que es mmm, como cualquier champú. Sí que eh, es verdad que mmm, he notado que con no mucha cantidad sale mucha espuma. Yo eh, tengo bastante cantidad de pelo. Entonces eh, suelo tener que utilizar bastante producto, pero de este es como que me doy bastante agua. En plan, me echo champú y me doy agua, me hago así en plan con las manos Y luego otra vez me doy agua y así esto que sale espuma y de verdad que saca muchísimo Y no sé, la verdad es que te deja el pelo súper limpio y estoy súper contenta con este champú Como es todo natural, pues es que tu pelo lo agradece porque respira Y yo creo que por lo menos de vez en cuando aplicarse productos de este estilo pues merece muchísimo la pena Después ya viene el acondicionador que es que no sabéis que bien huele <risa> no pudierais olerlo Es típico acondicionador Que te aplicas de medios a puntas Y eso, basically Huele como a... Yo creo que es melocotón Bueno, de hecho aquí pone Peach Paradise Así que imagino que sí Que nada, con una maravilla de acondicionador De verdad, recomendadísimo Y por último Eh... El último producto que me han dado es este Que es un protector del calor eh, Yo es algo que utilizo muy a menudo No voy a decir todos los días porque a veces se me olvida Pero siempre que me veo en casa Porque en Bilbo eh, se me suele olvidar Pero cuando vengo a casa, como sé dónde está y tal Siempre me lo he hecho Y básicamente es que aquí hace frío y lluvia, entonces te tienes que secar el pelo porque si no te coges un gran resfriado Entonces al final, eh, aunque sea malísimo, siempre me seco el pelo con secador Y luego cuando hago las planchas pues al final también estoy dándole muchísimo calor al pelo Y esto obviamente lo estropea porque mmm, lo quema y lo deja súper seco, por lo menos a mí y, mmm, y esto es básicamente pues eso, un protector de calor que no sabéis lo bien que huele Y yo esto también me lo aplico de medios a puntas, esto es en plan Freeze Freeze. Y luego ya pues me peino el pelo ya pues eh, me lo seco la verdad que también una maravilla yo la de que va a llegar aquí pisando fuerte o sea um, no sé eh, estoy encantadísima y de verdad que eh, por mi parte os aconsejo tener una oportunidad y nada que espero que haya sido una recomendación que os haya gustado también a pedir perdón por no hacer tantos vídeos pero es como que no saco tiempo o sea, tengo muchísimas otras cosas en mi vida, obviamente, que de verdad que me encanta grabar. Lo que pasa es que es como que, no sé, no tengo tiempo y cuando tengo tiempo libre lo que os digo que prefiero hacer otras cosas porque, porque me lo pide así el cuerpo. Pero eh, que sepáis que por Instagram ahora sí que sí estoy muy activa, la verdad lo considero por lo menos y, y es así que si queréis eh, saber más cosas de mí o saber pues qué es de mí hasta que se el próximo vídeo pues podéis seguirme por allí y nada, supongo que algún día os grabaré algún vlog o tal pero es como que realmente no sé si hacerlo porque digo es que para mí mis días son tan repetitivos que digo si es que si a mí no me interesa a quién le va a interesar entonces, pues, más que todo por, por eso, pero nada, pues que si tenéis alguna idea o queréis que haga algo muy bien concreto, que me lo pidáis y yo cuando tenga tiempo saco y lo grabo ¿vale? Así que nada, eso, que, que encantada de pasarme por aquí una vez más, que espero que el plano no esté muy mal y que os haya gustado el vídeo y muchos besos y nos vemos en el próximo, que espero que no sea muy tarde. <ríe> ¡Agor!